El R.I.O. English Course realmente funciona. Este curso funciona porque cumple todo lo prometido al cliente. Por lo tanto, si lo que buscas es aprender inglés de una forma completamente nueva, que realmente funcione y que pocas personas conozcan, entonces debes saber que este curso es sí. Súper recomendado para ti. Este curso se realizó de una manera muy seria para que todos los que tienen acceso al contenido tengan los mejores resultados posibles en el menor tiempo posible.